De hecho, el Presidente de la República dejó bien en claro de que él, lo principal para él es ejercer el cargo de Presidente de la República y se va a dedicar en un 100% en esas labores. Y fuera de esas labores va a comenzar también a acompañarme en la campaña política eh, para la Junta de Gobierno en su caso, ¿verdad? En mi caso, yo eh, tengo funciones que ejerzo. Y para mí es mucho más fácil porque las funciones de, del vicepresidente es puramente política, es decir, ser el nexo con el Congreso y además lo que establece o lo que me pida el presidente de la República. verdad. Para mí es mucho más fácil porque las funciones que yo ejerzo como vicepresidente constitucionalmente no me impiden hacer política. A él tampoco le impide hacer política, solamente que tiene mucho mayor trabajo que el vicepresidente. Vamos a ver lo que le conviene a la candidatura y al tiempo que tengo que este, dar para ello. Yo, constitucionalmente, tengo la obligación de renunciar el 30 de octubre. O sea, mi plazo máximo es el 30 de octubre sí. y en base a eso nosotros vamos a tomar la decisión que mejor nos parezca. Esta nueva forma de, de elección realmente eh, establece de que los candidatos que son finalmente candidaturas, en este caso, unipersonales, por más que sean eh, de colegiados, tienen ellos la obligación de hacer tanta campaña como el candidato a presidente de la República. Entonces, los recursos provienen de los distintos candidatos, no necesariamente del movimiento en sí. En este caso, todo lo que se ha hecho hasta ahora, las, las, las reuniones los mitines que se estaban haciendo, era para fortalecer la, el posicionamiento de los líderes departamentales como para que ellos hoy sean los candidatos eh, del movimiento. Es decir, eh, por un lado es eso, es decir, la financiación proviene de muchísimos lados entre y lo fundamental de los propios candidatos, pero con relación a la ley de financiación es exactamente lo que estás diciendo, tenemos que establecer de que hay que sincerar ese esa ley de, de financiamiento realmente eh, se establece un monto determinado que no es lo que en realidad se gasta se gasta mucho más pero lastimosamente la ley establece un, un determinado monto que es irreal, es ilógico entonces lo primero que tenemos que hacer es sincerar esa ley en este momento nosotros estamos trabajando sobre eso porque todo lo que estamos se hizo hasta ahora y se va a seguir haciendo son los posicionamientos de los candidatos eh, a diputados a senadores, a gobernadores y hoy estamos trabajando sobre, el, sobre la, el dinero que vamos a utilizar las últimas seis semanas más el día de no, de que se gasta más de 300 mil dólares segurísimo <risa> mucho más se gasta para nosotros nos genera muchos problemas internos las candidaturas de, de funcionarios que están hoy al frente de, de las instituciones del Estado precisamente porque eh, ellos van con un funcionariado que de hecho pueden acompañar, depende del liderazgo del, del, del, del ministro o del presidente de Ente, en detrimento a los diputados y senadores actuales, es decir... Nosotros no instamos a, a, a los ministros, a los presidentes, a que, se, a que se candidaten porque para nosotros es un problema. Sin embargo, no podemos evitar que ellos se candidaten porque tienen el mismo derecho. Parece que todos los caminos conducen a Roma. Realmente, ¿quién no sabe que los cigarrillos que salen de contrabando de la República del Paraguay es de la empresa Tavesa? Increíblemente he visto en estos días que el candidato de ellos hablaba de que no era contrabando de que se preocupen los brasileros, sí. en realidad contrabando es cuando salen eh, desde lugares donde no tendrían que comercializarse mercaderías o el paso normal de una mercadería de hecho cuando intentan pasar por otros eh, sectores, por otros lugares que no sean la aduana, eso ya es contrabando del que envía y después también del que recibe, entonces sí se dan este, el delito de contrabando de, la, de los cigarrillos de la empresa Tabesa. Y también es conocido que la misma ruta del contrabando de cigarrillos es utilizada por, el, contra, por la, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y trata de blanqueo. Esto no lo decimos nosotros, dicen las agencias a nivel internacional.